Gloria a Dios. Vente, vente, vente, vente, vente, vente. Sí, para la derecha nomás. Ahí viene. Ya, te baja del carro. Ahí listo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está bueno. Dale, ya si nomás. No para acá, para acá, mira. Para el río. De ahí, ahí, ahí nomás. Gloria a Dios. ¡Suscríbete al canal! Dios. Gracias, Padre Santo, de Jesús. Me dice que sigas para llegar a la recepción de ser tu amigo. Gracias, Nos ponemos de pie, Nos ponemos de pie todos. Vamos a dar la bienvenida a mis hermanos. A José, a su esposa, María Rosalina. Se acercan, se acercan. Se acercan, se acercan. Ahora sí, rómpalo, rómpalo. Rompalo, rompalo. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. A ver todos, todos. Aplazo para el Señor Jesús. Bienvenido, bienvenido. Paz mis hermanos.